Deseo iniciar el servicio haciendo una pregunta. ¿Cuántos desean seguir al Señor? Claro está en que todos aquí genuinamente deseamos seguir al Señor. ¿Por qué deseamos seguirle? Deseamos seguirle porque hemos escuchado la palabra de Dios y el Espíritu Santo nos ha dado convicción de que Él es el único camino que existe para llegar a Dios. ¿Qué es lo que sucede entonces? Lo que sucede es que empezamos a reunirnos en una iglesia o congregación y nos acomodamos en pensar que con simplemente hacer esto estamos cumpliendo con Dios y que seguimos al Señor. En otras palabras, llegamos a convencernos de que con solo asistir a los servicios de la iglesia estamos sirviendo a Dios pero aquí existe un gran peligro. ¿Por qué digo esto? La razón por la que digo que existe un peligro en esa manera de pensar es porque a pesar de que congregarnos para recibir palabra y alabar y bendecir el nombre de Dios es algo a lo que todos estamos llamados, esto solo y exclusivamente no es seguir a Cristo. Como les he mencionado en numerosas otras ocasiones, seguir a Cristo es mucho más que simplemente declararlo. Seguir a Cristo es ser hacedores de la palabra. Si no somos hacedores de la palabra de Dios, entonces nos estamos engañando a nosotros mismos, ya que Dios no puede ser burlado. Esto es algo que todo cristiano fiel conoce muy bien, pero lamentablemente muchos caen enredados en la trampa del enemigo. Esto es la religión, algo externo, algo que consiste de ceremonias, rituales y más. Entonces nos convertimos en personas religiosas en veces seguidores del Señor. ¿Por qué sucede esto? Una de las razones más grandes por la que tantos caen enredados en la trampa de la religión es porque muchos no están dispuestos a pagar el precio de seguir al Señor. Todos estamos convencidos de que la salvación es un regalo de Dios. Y claro está en que sí lo es. Pero seguir a Cristo tiene un precio muy alto que muchos no están dispuestos a pagar. Quizás algunos estén pensando que lo que les digo no tiene sentido, pero les repito, genuinamente seguir a Cristo tiene un precio muy alto que debemos pagar. ¿Qué precio tendremos que pagar? Bueno, este será el tema de la predicación de hoy. Así que pasemos ahora a la lectura de la palabra de Dios para descubrir ese precio que tendremos que pagar.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 para el reino de Dios. Ahora bien, en este punto de la historia el Señor era alguien bastante conocido, debido a sus enseñanzas, sanidades y poderosas señales que había hecho. Y es exactamente por esa razón que aquí vemos que estos tres hombres le dijeron que deseaban seguirle. Y seguramente que estos hombres sentían la necesidad genuina de seguir y servir al Señor. Esto es, al igual que tantos cristianos en la actualidad. Sin embargo, estos tres hombres no se habían dado cuenta del alto precio que tendrían que pagar para seguir al Señor. ¿Qué precio tendrían que pagar? Examinemos ahora estos versículos más de cerca para descubrir el precio a pagar. Aquí vemos que la palabra de Dios nos dice, Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Qué vemos aquí? Lo que vemos aquí es una persona que al igual que todo cristiano, sintió lo mismo que todos hemos sentido. Este hombre fue motivado a seguir al Señor debido a las enseñanzas y a las buenas obras que el Señor hacía. ¿No es por esta razón que la mayoría de nosotros comenzamos a seguirle? Por supuesto que sí. Nosotros comenzamos a seguirle porque en él encontramos la paz y el descanso que tanto anhelábamos. En él descubrimos el significado del verdadero amor. ¿Qué hicimos entonces? Lo que hicimos es que al igual que este hombre, expresamos que le seguiremos sin darnos cuenta del precio que tendremos que pagar. ¿Qué precio tendremos que pagar? Fijémonos bien en las respuestas del Señor para contestar esta pregunta. Aquí vemos que el Señor le respondió diciendo, las zorras tienen guaridas y las aves en los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Qué le estaba diciendo el Señor con esto? Lo que el Señor le estaba diciendo y lo que nos dice a nosotros hoy en día es que seguirle no es algo fácil. No es algo fácil porque seguir al Señor genuinamente significa que tendremos que abandonar nuestra comodidad. ¿Qué les quiero decir con esto? Lo que les quiero decir es que una vez que decidimos seguir al Señor y tomamos en serio el privilegio que Dios nos ha encomendado, entonces no podemos descansar en el conocimiento que somos salvos y no obrar. ¿Se pueden imaginar lo que hubiese sucedido si los apóstoles y seguidores de Jesús hubiesen hecho esto? Yo diría que si esto hubiese sucedido, seguramente ninguno de nosotros estuviéramos aquí reunidos. Y el cristianismo no existiría. Y es por eso que digo que como fieles seguidores del Señor, tenemos que obrar como fieles seguidores de jesús tenemos que abandonar nuestra zona de seguridad y confort y predicar el evangelio de jesucristo pero no solo predicar el evangelio sino que como les he dicho en numerosas ocasiones tenemos que ser seguidores de la palabra de dios como verdaderos seguidores de Cristo, tenemos que ser imitadores de Él. Tenemos que ser el ejemplo a seguir. ¿Por qué es eso tan importante? La razón es simple. Nuestras acciones y conducta hablan más que nuestras palabras. El Señor nos dice, por sus frutos los conoceréis. Y esto es una gran realidad. La realidad es que por mucho que hablemos, por mucho que prediquemos, por mucho que evangelicemos, si nuestra conducta y acciones no reflejan a Cristo, nadie nos escuchará. Y no solo no nos escucharán, sino que seremos usados para desacreditar el cristianismo. Y esto es algo que todos podemos y tenemos que evitar que suceda. ¿Cómo podemos evitar que seamos usados para desacreditar la obra de Dios? Podemos lograrlo perseverando siempre en vivir como la palabra de Dios nos llama a vivir. Tenemos que ser hijos obedientes, tenemos que perseverar en la santidad. En este momento en la historia, Jesucristo se encontraba en camino a Jerusalén. ¿Por qué? porque él estaba en camino para cumplir con la misión que el Padre le había entregado. Y mientras en camino, él nunca dejó de obrar para engrandecer el reino de Dios. Y les digo en el día de hoy, que al igual que Jesús en ese instante, todo cristiano fiel está en camino a Jerusalén. Y algo que no podemos dejar de hacer es obrar, para engrandecer el reino de Dios. No es que estemos en camino al Jerusalén físico aquí en la tierra, pero hermanos, sí estamos en camino a la nueva Jerusalén. ¿Cuántos desean llegar al lugar donde la presencia de Dios será todo lo que necesitamos? ¿Cuántos desean llegar a ese lugar donde no existirán los sufrimientos, las lágrimas, las enfermedades y las preocupaciones? Todos los deseamos, pero para llegar existe un precio alto que pagar. Permítanme ilustrarles el punto que deseo hacerles de otra manera para que entiendan bien. Cuando deseamos asistir a un evento, ya sea algo deportivo, conciertos, etc., a todos nosotros nos gusta obtener buenos asientos para mejor disfrutar el evento. ¿No es así? Ahora, no sé cuántos de ustedes han visto cómo en ocasiones estos eventos son tan populares que inmediatamente que se anuncia, las personas hacen grandes colas para comprar las taquillas y en ocasiones hasta duermen en la cola afuera de los estadios con el fin de poder comprar las mejores taquillas. ¿Qué es lo que hacen estas personas? lo que hacen es que dejan la comodidad y seguridad para obtener lo que desean. Ahora permítanme hacer una pregunta. Si el mundo está dispuesto a hacer estos tipos de sacrificios para algo mundano y no duradero, ¿qué más no debe hacer un cristiano para alcanzar la eternidad con Dios? Hermanos, a pesar de que el precio que debemos pagar aparente costoso ya que significa que tendremos que negarnos a nosotros mismos, pensemos en lo que estamos reservando. ¿Qué estamos reservando? Hermanos, no estamos reservando un buen asiento. Estamos reservando el privilegio de pasar la eternidad con nuestro Dios. Así que la primera parte de la lección de hoy es que para servir a Dios correctamente, lo primero que tenemos que hacer es dejar nuestra comodidad y seguridad. Continuando con nuestro estudio, vemos que cuando Jesús invitó al segundo hombre a que le siguiera, él le contestó diciendo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Ahora. Si leemos esta sección sin tomar el tiempo de meditar en lo que hemos leído, la respuesta del Señor luce como algo muy frío y sin compasión, ya que el Señor le respondió diciendo, Deja a los muertos que entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. A primera vista, esto aparenta como que el Señor no estaba tomando en cuenta el sufrimiento de este hombre debido a la pérdida de su padre. Pero esto no es verdad, ya que el Señor no es sin compasión. La realidad es que cuando pensamos un poco en lo que sucedió en este instante, no es difícil concluir que si el padre de este hombre hubiese muerto, él no estaría junto al camino escuchando al Señor. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque como hijo, este hombre era responsable de hacer las preparaciones necesarias para el funeral, el entierro y el tiempo de luto, que es el Shiva, que es un periodo de luto oficial de siete días por los muertos que comienza inmediatamente después del funeral. En otras palabras, él no estaría junto al camino escuchando al Señor porque todas estas cosas son cosas que no podría coordinar o preparar lejos de su casa. Con esto en mente, entonces podemos asumir con cierto nivel de seguridad que lo que este hombre le estaba dando a entender al Señor no era que su padre había muerto, sino más bien que su padre era de edad avanzada y que él quería permanecer a su lado hasta que muriera. Así que lo que sucedió aquí, es que el Señor se había dado cuenta que este hombre no estaba dispuesto a seguirle de inmediato. Hermanos, este hombre, al igual que muchos hoy en día, no se había dado cuenta de lo que el Señor le estaba diciendo y lo que nos dice hoy a nosotros. Cuando el Señor le contestó diciendo, deja a los muertos que entierren a sus muertos y tú ve y anuncia, el reino de Dios, lo que el Señor estaba diciendo y lo que nos dice a nosotros hoy en día es que las cosas de Dios tienen que ocupar la primera posición en nuestra vida. Lo que el Señor le estaba diciendo a este hombre y lo que nos dice a nosotros hoy en día es que no existe nada más importante que seguirle a él. Y la realidad es que lo que sucedió con este hombre es algo que sucede con frecuencia hoy en día. ¿Por qué digo esto? Lo digo porque cuando aceptamos al Señor, Él nos entrega el llamado, pero con frecuencia usamos excusas para no cumplirlo de inmediato. Con frecuencia se nos olvida o simplemente ignoramos que no existe nada más importante que el reino de Dios. Así que siempre recuerda que tenemos que anunciar el reino de Dios. Continuando con nuestro estudio, encontramos a un hombre que, al igual que el primero, al escuchar al Señor, dijo que le seguiría, pero nuevamente encontramos una excusa para no hacerlo de inmediato. Fíjense bien en lo que sucedió.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 entre estos tres hombres. ¿Cuál es el denominador en común? El denominador en común es que los tres sintieron el deseo de seguirle, pero ninguno estaba dispuesto a dejar todo atrás y seguirle de inmediato. En este caso, el hombre le pidió a Jesús un tiempo, y vemos que Jesús le contestó de manera que aparenta abrupta. Él le dijo, ninguno que poniendo su mano al arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Pero aunque quizás muchos digan que esto es una declaración abrupta, hermanos, esto es una gran realidad. Meditemos en la respuesta del Señor por un breve instante. Meditemos en el ejemplo que el Señor usó para ilustrar su punto. Pregunto, ¿cuántos de ustedes han visto cómo se hará un terrero? Yo he visto cómo esto es hecho en numerosas ocasiones y seguramente que muchos de ustedes, si no todos, han visto esta labor en acción, o por lo menos hemos visto el producto final de esta labor. Al final de todo, el campo queda perfectamente dividido y los surcos quedan derechitos y parejos unos al lado de otros. Ahora pensemos, ¿cómo se logra esta tarea? La respuesta es obvia. La persona a cargo de esta tarea estaba conduciendo el tractor mirando siempre hacia adelante, asegurándose de manejar en línea recta. Nuestro servicio a Dios tiene que ser de igual manera. Como fieles cristianos no podemos concentrarnos en el pasado, sino que tenemos que caminar siempre hacia el futuro. Tenemos que fijar nuestra mirada en nuestro camino a la nueva Jerusalén. Como les he predicado en otras ocasiones, el que camina con su cabeza volteada tarde o temprano tropezará y caerá. La realidad es que cuando nos ponemos a mirar hacia atrás, lo que estamos haciendo es abriéndole las puertas al enemigo para que entre en nuestra vida. Cuando nos ponemos a mirar hacia atrás, le estamos brindando la oportunidad al enemigo para que nos separe de las bendiciones que Dios nos ha entregado y desea entregar. Cuando nos ponemos a mirar hacia atrás, le damos la oportunidad al enemigo de acusarnos de lo que ya fuimos perdonados y atentarnos para desviarnos de los caminos de Dios. Y es por eso que les digo que tenemos que dejar de prestar atención a nuestro pasado y concentrarnos en nuestro futuro. Así que fija tu vista en Dios y nunca mires hacia atrás. Con esto voy a concluir. La lección principal que el Señor nos dejó aquí es que servirle no es algo que podemos tomar levemente. Servirle correctamente no es el simple hecho de asistir a la congregación una o dos veces por semanas. Servir a Cristo no es calentar un banco o una silla en la iglesia y de vez en cuando decir amén, aleluya. Servir a Cristo correctamente es negarnos a nosotros mismos y darle prioridad a las cosas de Dios. Lamentablemente, las iglesias hoy en día están llenas de personas tal como estos tres hombres. Las iglesias hoy en día están llenas de personas que han sentido un genuino deseo de seguir a Cristo, y que han dicho, te seguiré, pero que al fin de todo, no están dispuestos a pagar el precio de seguirle. Las iglesias hoy en día están llenas de personas que aman a Cristo, pero que continúan permitiendo que las cosas de este mundo los detengan de obrar como el Señor nos ha llamado. La realidad es que ninguno somos merecedores de lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y no existe nada que podamos hacer que tan siquiera se pueda acercar al precio que Él pagó en la cruz por ti y por mí. Hermanos, ¿y por qué pagó Cristo ese precio tan alto? Lo pagó porque Cristo nos ama. Cristo nos ama y Él quiere que su pueblo le sirva correctamente. El Señor nos ha llamado a seguirle y a siempre permanecer a su lado. Dios nos ha llamado a su servicio y a pesar de que el precio que tendremos que pagar pueda aparentar costoso, pensemos en lo que recibiremos a cambio. Así que ahora los dejo con una pregunta.